En la web nos dirigimos a la plataforma, si no tenemos un usuario y contraseña, nos registramos, buscamos el plan de costos y presupuestos, compramos, colocamos nuestros datos personales, DNI, nombre, apellido, un correo electrónico, un número celular, aceptamos las políticas, ir a pagar, verificamos el monto, ir a pagar, tenemos todos estos medios de pago, puede ser una tarjeta de débito, crédito, visa en este caso lo vemos por medio de YAPE eh, ingresamos el número de YAPE el código de aprobación para eso ingresamos a la app de YAPE en nuestro celular en la parte superior izquierda desplegamos el menú buscamos el código de aprobación el código de aprobación copiamos el código de aprobación escribimos aquí el código de aprobación y listo eso es todo, ya pueden usar el software.